feliz sábado nuevamente es un placer compartir de la palabra de dios es un privilegio que tenemos como seres humanos poder leer directamente lo que dios dejó para su pueblo hay hay un saludo que muchas veces escuchamos y lo escuchamos ya sea del Medio Oriente diciendo Shabbat Shalom. ¿Alguien sabe el significado de eso? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Paz? ¿Ok? Aquí dicen feliz sábado. También hay otro eh, que escuchamos, Salam Aleikum. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Qué significa? Bueno, vamos a, vamos a ver. Irene Umin. ¿Qué significa? Vamos a ver si en inglés. Peace on you. ¿Cómo? Paz a vosotros. Algunos de ustedes conocen a mi papá. Mi papá siempre anda diciendo, pasa a vosotros. Se despide de alguien y le dice, pasa a vosotros. Entra y saluda y dice, pasa a vosotros. De ahí fue donde se lo copié yo. Pero un día yo estaba leyendo la Biblia y vi de dónde lo copió él. Y quiero compartir con ustedes ese texto. Acompáñenme sus Biblias, por favor, a Juan el capítulo 20. Y de ahí vamos a estar enfocados por la mayor parte de este mensaje. Juan, el capítulo 20. Dicho sea de paso, la traducción eh, del griego al español, la palabra que se usa es Ireneumin, que significa un estado de tranquilidad nacional, la ausencia del enojo, los pleitos, paz entre individuos, seguridad, prosperidad, felicidad, armonía, un estado tranquilo del ser, quietud. Irene proviene de la palabra EIRO que significa unir. Y no cabe duda de que es algo importante porque cada palabra que decía el maestro era importante. Aquel que hablaba y que habló como ningún otro ser humano ha hablado en la historia de la humanidad. Cada palabra que salía de su boca llevaba un significado importante para su pueblo. El capítulo 20 del verso 19 en adelante nos cuenta una historia muy interesante en esta historia podemos ver dos las dos facetas podemos ver el miedo y también la tranquilidad en un mismo cuarto yo sé que muchas veces nosotros hemos tenido miedo hemos tenido angustias hemos tenido problemas es algo normal no es algo a los que estamos extentos, es, es algo que el ser humano tiene. El momento más angustioso de mi vida fue un día que uno de mis hermanos se cayó de una palmera de coco. Salí corriendo y lo vi acostado en el suelo inconsciente. Fue el momento más angustioso de mi vida y en ese mismo momento lo único que pasó por mi mente es Dios. ¿Por qué a mi hermano? No podía tranquilizarme. Él mismo se levantó ya sangrando. Y él se levantó con una tranquilidad. Pero yo estaba con mucha angustia. Y el momento en el que yo sentí más paz. Y yo creo que muchos de nosotros compartimos ese momento. Es el momento en el que me bauticé. Y salí del agua y sentí como que uf, ya puedo llegar al cielo. Era el momento en el, que, en el que yo sentí que ya no había preocupación, angustia, problema alguno. Me sentía como que Jesús ya estaba a punto de decir Moisés... Ya llegué. Los discípulos de Jesús, leemos el capítulo 10, el 20, el verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. La situación de los discípulos no era una situación fácil. La situación de los discípulos no era una situación bonita. Déjenme explicarle lo que, lo, que, lo que había acontecido antes de este encuentro. Jesús estaba orando. Y fue y le dijo a sus discípulos, por favor, oren conmigo. Los discípulos se durmieron de ahí en adelante las cosas van de mal en peor viene uno de los discípulos de jesús lo besa en la mejilla y lo entrega jesús es entregado es azotado es golpeado y toda una nación en, con un sol con una sola armonía empiezan a decir, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Jesús es llevado ante un monte y en medio de dos, de dos ladrones. Es crucificado. Jesús descansa y todos sus discípulos lo abandonan. Cada uno de ellos tuvo temor, miedo, inquietud. En sus corazones no había paz. Jesús es enterado. Y los discípulos, quizás algunos escuchan rumores, Jesús está vivo. Pero la mayoría de ellos... Se han encerrado en un cuarto. Diez de ellos encerrados en un cuarto. Con temor. Porque si los judíos podían hacerle eso al rey del universo. También a ellos le podía pasar. Y si ellos profesaban seguir a Jesús. Definitivamente habría persecución y angustia ellos encerrados con este miedo y de la nada milagrosamente Jesús entra en la escena y las primeras palabras que salen de la boca de Cristo para con este grupo unificado es paz a vosotros. Se dice que era un saludo común y corriente de aquel tiempo. Pero como les he dicho antes, Jesús no hacía nada común y corrientemente. Él les dice, paz a vosotros. Por todo lo que había acontecido, Él les dice, tengan paz. Por el miedo que tenían, necesitaban paz. Y nosotros también. Hemos pasado por momentos difíciles y muy difíciles durante estos dos años. Y necesitamos paz. Por el miedo que tenemos de lo que vendrá en el futuro, necesitamos paz. Porque el enemigo anda como león rugiente. Nosotros. Necesitamos paz. El verso 20. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le repite otra vez. Paz a vosotros qué tan importantes palabras son estas porque debemos entender donde jesús está él trae paz si jesús está en tu corazón él trae paz juan 11 25 En, en el encuentro de, de Jesús con, con María y, y, y Marta y Lázaro, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Y como Él ha vencido la muerte, Él trae paz. Porque Él es más fuerte que aquel león rugiente. Porque él es el león de la tribu de Judá. Y él pelea nuestras batallas. Él trae paz. Ahí mismo en Juan. El capítulo 16. Y el verso 33. Estas cosas os he hablado. Para que en mí tengáis Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque Jesucristo es vencedor, porque Jesús llegó a ese aposento donde estaban sus discípulos. Porque Jesús estaba ahí, allí estaba la paz. Por todo eso, paz a vosotros. Ese es en el tiempo pasado en el cual Jesús le está diciendo, por todas las cosas que han acontecido en el pasado, paz a vosotros. Porque yo he vencido ya la muerte, paz a vosotros. Pero los discípulos estaban en una situación problemática. Para ellos su pandemia no se había acabado. Ellos en el presente tenían miedo. Y por eso Jesús le repite otra vez, paz a vosotros. No solo es por tantas cosas que han pasado paz, sino que ahorita en el presente paz. Los discípulos tenían problemas. Estaban enfrentándose quizás la persecución, la maldad, la aflicción y el temor estaban en sus corazones. Y Jesús aquí cuando repite pasa a vosotros, cuando la Biblia repite algo es porque es importante. ¿Se acuerdan cuando Jesús, cuando, cuando, Dios le repite tantas veces a Josué, mira que te mando que te esfuerces? Es porque era necesario que él se esforzara. Cuando Dios nos repite tantas veces los mandamientos, es porque son importantes para su pueblo. Cuando Dios repite tantas veces, acuérdate de guardar el sábado, es porque es algo importante importante. Y aquí Jesús está repitiendo Paz a vosotros Porque es necesario e importante Jesús le muestra las evidencias Y le muestra sus manos Le dice mírenme las manos Tóquenlas Toquen mi costado Yo soy No tengan miedo Yo he vencido en el libro La Educación, la hermana White escribió, No tenemos nada de que temer del futuro. A menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. La mano poderosa de Dios nos ha guiado en el pasado. Si aún estamos con vida, si aún estamos aquí alabándolo, Tengamos paz. Acordémonos que es el mismo Jesús que había, que le había dicho a una tempestad, calla, enmudece. Es el mismo Dios que le había dicho a Lázaro: levántate, ven fuera. Es el mismo Dios que había alimentado en dos ocasiones a más de cinco mil personas. Es el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, el mismo Dios que hizo caer las murallas de Jericó. Es el mismo Dios que se presentó en ese momento y que se presenta hoy diciéndote a ti y a mí, paz a vosotros. Por todo y con todo, paz a vosotros. Pero, me imagino a los discípulos después de ese encuentro, viendo a Jesús ascender y diciendo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo vencemos? Si aquel que venció a la muerte ya no está aquí, ¿cómo vencemos? Y los problemas que vendrán. ¿Cómo le hacemos Dios? El verso 21. Entonces Jesús les dice otra vez. Pasa a vosotros. Como me envió el Padre. Así también yo os envío. Y al decir esto. Sopló y dijo, recibid al Espíritu Santo. Cuando Jesús dice esto, es un pequeño antecedente de lo que iba a ocurrir en Hechos, el capítulo 2, el Pentecostés. Es un pequeño antecedente de lo que iba a ocurrir para con todos nosotros al momento de ser, al momento de ser bautizados. En el momento en el que yo me bauticé, yo sentí esa paz. Porque en ese momento, recibí al Espíritu Santo. Pero para cumplir la misión, necesitamos esta paz que el mundo no nos puede dar. Quizás tengamos problemas, sí. Y varios, sí. Pero Jesús trae la paz para vencer. El otro día uno de mis amigos, Pedro, me dijo algo. Me dice, nosotros a veces no hemos llegado al río y ya nos estamos ahogando. Y luego dice, y, y, y nosotros buscamos ponernos nuestro propio salvavidas. Para intentar nadar por ese río. Pero en realidad, en realidad, si tenemos a Jesús, déjenme decirles que Jesús no tan solamente te da un salvavidas, te da un bote. Y si el bote no funciona, te da un, te da un puente. Y si el puente no funciona, te da un avión. Y si el avión no funciona, él abre el mar rojo para ti. Ese es el Dios al cual servimos. El Dios al cual, del cual debemos confiar, que trae esa paz para vencer. Con tanto, por tanto y para tanto, Jesús nos dice paz a vosotros. Pero a veces... Nos pasa lo que le pasó a Tomás. No estamos en la jugada, por así decirlo. El verso 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Y él les dijo... Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban otra vez los discípulos dentro, quizás ya no con el mismo miedo de antes. Otra vez Jesús se aparece milagrosamente en medio de ellos a puertas cerradas y les dice, paz a vosotros. Luego dijo Tomás, luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío, Jesús le reprende de una manera tan amorosa, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron, y creyeron para cumplir la misión que Jesús nos ha encomendado, necesitamos paz. A pesar del llanto, Jesús trae paz. A pesar del dolor de la muerte, de las circunstancias adversas, Jesús trae. Paz. El Salmo 46, el verso 10, nos dice, Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Estad quietos significa, no significa que no vamos a trabajar, significa que en nuestra quietud sabremos que Dios trae paz. Pero ¿cómo podemos alcanzar esta paz? Porque hemos tenido problemas, hemos tenido angustia, hemos tenido circunstancias adversas. Hemos batallado, hemos, hemos tenido problemas, hemos peleado, hemos hecho enemistades. ¿Cómo podemos obtener esta paz? Si los discípulos se quedaban allá adentro solos. Sin la presencia de su Salvador. No habría paz. He aquí estoy a la puerta y llamo. El que llama es aquel que trae paz. Ábrele la puerta. Y quizás nosotros hemos visto cómo el pecado ha azotado nuestras vidas y quizás te sientes que no eres suficiente, que has pecado demasiado y Dios ya no te escucha. Aquel mismo Dios que se presentó ante sus discípulos, se presenta hoy a ti y te dice las palabras de Isaías, el capítulo 1. Y el verso 18. Venid luego y estemos a cuentas. Venid luego y estemos en paz. Aunque vuestros pecados sean como la gana, Como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí. Vendrán a ser como blanca lana. Es interesante que aunque nuestros pecados tengan el color de sangre, por medio de la sangre de Jesús, nosotros seremos limpios. Es que la sangre mancha, pero la sangre de Jesús limpia y trae paz. Juan, el capítulo 14, el verso 27 y 28, dice así, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tampoco tengan miedo. El verso 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vuelvo a vosotros. Si, ama si me amaréis os habéis regocijado. Porque yo os he dicho, voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Jesús aquí le estaba recordando a sus discípulos. Yo traigo paz. Tengan paz. Para la situación que venía por delante, necesitan paz. Necesitan a Jesús. Para las cosas que están pasando en la actualidad... Necesitan paz, necesitan a Jesús. Eso fue el mensaje que Jesús le estaba dando a sus discípulos. Y desde el momento en el que Jesús llegó a esta tierra, se anunció al mundo paz. Y en el momento en el que Jesús estaba saliendo de esta tierra, nos dice paz a vosotros. Por tantas cosas que hemos pasado. Con tantas cosas que estamos pasando. Y para poder vencer más allá de hoy. Paz a vosotros. Amigo, amiga, hermano, hermana. Yo te animo de manera cariñosa. Que busques a Jesús, la fuente de eterna paz. Y que el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén.